Hola, hola amigos, aquí les traigo un nuevo video de Free Fire, espero que les guste y Ahorita vemos qué pedo. Y bueno, pues no olviden suscribirse al canal y pues toquen la campanita para que les lleguen notificaciones de mi canal. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Bueno, pues, y vámonos a los balazos. Que se armen los pinches chingadazos ¡Ah! ¡Vámonos perras! Algo ah, ah. anda mal. ¿Qué pendeja deciste? Es eh, no me pa digo, no me parece que este chico sea muy listo. Pues... Ay, véale. ¡Apúntele bien! Podría ser el fin del hombre araña. Double kill. Estás bien pendejo, bien pendejo. Estamos perdidos. Esos bastardos me mintieron. Yo quiero de esa mierda, no mames, que asco. ¿Qué pendejada hiciste? <risa> Estúpido. <risa> Algo anda mal. <risa> Vámonos, perras. Entonces eres más tonto de lo que supuse. No me pa digo, no me parece que este chico sea muy listo. Eso te pasa por zorra. Oye, tranquilo, viejo. Lan, qué pendejada hiciste. First Blood. ¡Eso te pasa por zorra! Así. muerde Double Kill. Kill. <risa> Estúpido. <risa> en ese momento, se sintió el verdadero terror. te pasa por zorra! Oye, tranquilo viejo ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Estás bien pendejo ¡Bien pendejo! perdidos son expertos expertos Bob No me parigo, no me parece que este chico sea muy listo. Ese soy yo, así ah, muerde el cebo first bullet. fue estúpido verdad